Arrajado, arrajado, ¿o okay, qué? ¿Cómo es que su tío su tío dice que no lo bese? ¿o? Ay, repete a mi tío imbécil. ¿eh? Ahí lo ves a su tío, cuando quiere? ¿Qué? ¿Cómo Ay, que un.? Ver, que... A ver, a ver, a ver. <risa> Fuera de bromas. ¿Alguna vez.? Fuera de bromas. Me sí, dice. Oh. Que, que cuánta bravo, ¿eh? no uy, uy, ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Ah, busca burro. Vamos, Man, Fuera de chiste, fuera de empaque de pepa. Sí, ¿Cuánto de dinero les regaló? Máximo que les haya regalado Máximo, A una tía. 20, 20, A mí nunca. Chibolito, pero que feliz. Me compré mi. mi jueguito de robot, yo jue... no Y mi cachaquito, y mis cachaquitos. Después te cachas tu tío. ¿no? Chino, tío ¿no? <risa> <risa> <risa> <risa> Hola. <tose> <tose> habla ¿Qué ¿Qué ¿Qué? ¿Por ¿Qué mis fragmentos no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué ¡Ah! Porque, porque ya no tiene cuando Plus esa gemas vuela rapidito Con sin no te, ahí te marras su rato. Ah. que chico, eh. <risa> qué es chiquito, qué, es chiquito? ¿Qué es chiquitón. No, voy a poner pausa sí, no <risa> a veces. no a Puta, qué es chico, Chivo lo Chivo Keep... Keep... Ay, yeah. qué. ¿Tú eres yeah. feliz con tu PC? Puta, uy, puta mano, yo estoy feliz. Uy, tú eres cabro, escucha. Tú eres cabro. Sí, y si el dato pelea, pero es como un sí, sí. 100% dice. Feliz como un alombrismo. Lo uso para jugar solo Dota 1. ¡Yo, yo, yo! qué asco! Puta, PC, Dota 1, que huevón. Perlicio. No, este, más que nada yo lo yo los compré por los, los programas de Blender y toda esa guada Y ahora último si estoy utilizando mucho Blender Así que, y lo bueno es que ni, un, ni una cana me saca, porque siempre me corre bien Ya si es son problema son problemas del programa, no de la PC En tu cara se corre Ay, mete Que te encanta, perra Mira, acá para que la gente vea ¿De dónde yo o sacré mi, mi skin de Mars para otra ¿Vete? ¡Ay, mi te Bueno, me inspiré un poco en este modelo. En esta vez. ¡Ay, me mal ah, Te siento, patita. A ver. ¡Ay, mira, Sandy! ¡Toma tu van, Uy, yo, yo. Burro. toma tu van. Voy si, si a dejar ir... Si no hay mi Mars, si no hay mi mar, quiteo, ¿eh? a mí me da el pincho. Matrader, ¿verdad? Pues fui a Madagascar, ¿eh? Matrader, ¿oh, verdad? Esta nave de la NETU, ¿verdad? Por sí, fin. cayendo del Olimpo. Uy, un centón, es? car Un carro, para carro, con <ríe> carro, <con> <ríe> ¿no? No sé, si yo si de carre tú ya, ya, voy abajo con pato patito, patito ninja. ¿Qué se me llama? Oh, pero no seas tan agresivo burro cuando no lo, no lo necesitamos, ¿ah? ¿eh? Uy, vamos a sacar la vida sideral. Ay, me temo el crío. A ver, a ver. ¿Ese es Carrie? Yo soy Cassie. ¿El Snap, Ay, ay, y la abuelita que te la huele, hijo. Yo... Puta, voy a cerrar mis ojos porque esta boca que voy a hacerme mareado. Ya por A ver. ¡Hala, no! Estífe, tú mismo eres el carry el Dota, mira. Estífe de carry, eh. de carry. Uy, uy, terrible lo que se viene. No me jodas. No, no te preocupes, pato. Parece que estoy jugando yo con el snap. El snap, mi snap es medio core, así que es normal. Mal. Voy a jugar de 4, pero al final voy a hacer core. Aparte, con el snap, si o si, vamos a meter la chala abajo, así que, Mira, va a ver. tú tranquilo, tú tranquilo y yo venoso. Eh, uy, yo creo que no sé. <risa> ver, primero voy a sobrar la daga. Y es que bueno, mi chala, yo puedo de paso, de paso. Escárpela. Uh -huh. <risa> Spirit Breaker, te mamaste, ¿ah? ¿eh? Qué vara, loco. ¿Por qué vara? Voy a sacar, voy a sacar a tu tracks, mamá, Piqueamos al mismo tiempo con el otro, tenemos el baneo. Pero no hay otro héroe que juegues, Void por ejemplo, ay no, puta, tu Void ya me dio miedo otra vez Así Oh es. mi void Ese te mete crono a ti, huevón Ay, oh, a mí no, eh, al enemigo hoy se voy, se no salta, un ¿no? piso que es su ulti pasivo último <risa> pasivo, no salta Oye, güero, usted, Se voy, me queda, y se tira de palda, más huevo Se va de cabeza, se va de cabeza Para de cabeza, te voy, cabeza, <risa> <se boy> cabeza. <risa> <risa> de hoy, más huevo, eh <risa> Debo llegar a 50 asistencias, ¿vale? Ah, bueno Uy, alguien quiteó, alguien oye, quiteó ¿El capitán? que calzoncillo, calzoncillo. me la cara, oye. Oye, mierda Me gusta oye. Mars cuando hace girar su escudo Y el, el culo te de querés del sapo, oye. Oye, no es un sapo, oye, imbécil. respeta, sapo, oye. respeta oye. O, o imbécil. Respeta a amigo colibro que muerde, ¿eh? ¿Qué? ¿Cocolidro? ¿Cocolidro? Deja mi cocolidro <risa> de imbécil. Yo voy, yo voy. Cocolidro. Oh, respeta rango, rango, repeta rango. <risa> ¿Qué rango, baboso? Rango es una iguana. No es un cocodrilo, no es una iguana. ¿Rango? Rango es una iguana. ¿Por eso, Pe? Y este es un cocolidro, <risa> Pe <risa> con es, un co es una iguana, weón. Creo que es un dragón de comodo, ¿no? Es un lagarto, <risa> un cocodrilo. ¿Por eso, Es Un lagarto. No, no, voy a poner por acá para jugar. ¿sí? ¿Cómo se ha jugado todo? Te saca la palanca es del, y ¿Tú lo tú? te pones en el último. Ay, oh, que así, eh. No, así siempre me dijo la otra vez. Así que no juega así. Qué raro. se ha jugado todo. Que así se ha ¿no? voy no, a tener que ir en Tengo que buscar el blaza, así que. Me <coughs> tomo a dejar que todo aunque se seque a casa de la moneda apunten gente para el Dota 1 apunten a casa de la moneda a costa de, de, de ese sapo que está acá ay qué el, el en el 7.4 lo revisé y es el mismo mapa de Dota 2 sí o no de LOT? sí o no sí, sí. ya ve solamente que well. el de arriba por por acá por acá lo aumentaron unos y dónde no ya eso ya lo van a quitar burro que lo quitaron ya creo está hablando con bordy justamente el que apoya al, al dota lott y dice que si sí, se demora más porque le han sacado el Lot primero el terreno porque eso ya está listo pero están, están demorando más para el dota I Star porque van a implementar nuevas cositas quiero que este ¿Cómo le llaman a les vengar no, es otro, tiene su nombre no, vale, no, pasa? no, no, me van a golpe. no, no, golpe, ¿eh? te no, un burro. ¡Te no, un burro! no, no, cuidado. ¿Cómo ¿Cómo <risa> No una... No hay No hay No hay una... Muy.. chalita. Muy chalita. no importa, no importa no me lo he dado al comienzo que tenga a mi más por favor adelante adelante a la red la, la, la, la. para que? Oye, voy oye saltar como voy a saltar todo saltar no? pero voy a comprar mi sol ring ¿cómo se compra el ring? soy lento para comprar de aquí dos no dos puños Protección, la nueva compra y... ¿en en la han hecho que se vayan a la quiebra los de los de la base que se en mi yo... estoy hablando huevadas, bastante Infer No me dices garba Toma el burro, yo no voy a meter todo mi poder porque soy un burro Puta que lechero es ese Mengar, deténganlo! ¿Viste que se ha salvado con poca vida? Me mm. bota, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué? Es una cuestión, ¿no? ¿Qué chica tiene? ¿Y la otra? ¡No me ¡No me vas, hermano! ¿Cómo terminando en el suelo? ¡Uy, mi curry no viene! ¡Venga, vamos a este curry! ¿Sí? Que acá, acá, ¿cuánto <risa> está? La botita ejemplo, 500 Que estafador oh? Son realidad, Son sí. realidad sí. sí, mucho revendido Mira Gar ese Lion es, es igual que el de mi igual que mi Lion ah, No es igual que el tuyo, ese tiene ¿no? Immortal ¿Si? ¿Sí? Ese tiene Immortal Acá no hay uno Acaba de la chimba, que ¿Por qué hice? Uy, oh, mi curra no viene, weón. Ah, ya lo vi. Bueno, es un burro con alas, ¿no? <risa> Raja, wey. Ay, no, no viene mi rapaz. Sí. Ahí acá tiene guarda, este rojo. Ya, ya, va? venga, ah, pe, bueno, soy. ¡Para mierda, no. marca. ¡Ah, que pesuñento! O sea, yo estoy aquí no de Ibeo. No No me di cuenta. Hoy literal usted de ahí. Mira, le saqué le saqué sus dos dos Nothing to Oh, ese bar vale es bien burro, bien y sin mana el bar es cantín, Sí. Si ¿Me detesto? Está bien, está bien, Conchesco. tenía poca vida, no valía la pena que me traiga a salvo, Murió su HC. O okay. oh, intento de chose. ¡Ah, ah, ah! ah ¡No tengo TP Ah, oh, ¡No con la a un gol! ¡Suscríbete al Ah, no, los dos, ¿sí? los dos somos, estamos atentos, los dos estamos atentos. ¿no? Muy bien. Cuidado con el espíritu. Hay un fallo del cálculo. Hay un fallo del cálculo. se vale la No hay cara de ella nada Espérate que saques el te voy a escupir todo el juego Ay, me tengo mal Te te agarras tú, Daga Ayon. Me no, me mire, te mire, mire. no aguanta, no, aguanta, aguanta. Te puedo salvar, pero no vale la pena salvarte este, perro. Ah no se vale la pena. Morir. <ríe> o sea, Risla y se lleva llevando todo esa perra de mierda. ¿no? ¿Sí? O sea, la rilla está cargada, no se ha cagado. La no, creo que nos no han engañado. No están violentando. Uy, por fin, que vive, ¿verdad? ¿Qué pues O no muere esa Rila, güey, qué fea. ¿Es así? Venga, Cantinfra, ¿por qué haces así? ¿Por qué le vas a robar si tú eres un vara con harto de, de, de vida? Me no aburro ese Cantinfra. Se corre, se corre dar fila. Si te sale un bar lo cago, aunque no la había lleno. Y sí, está bajo, bajo el efecto de la arena del mar. Así que, ¿por qué no peleas? <risa> <risa> está es <mía. risa> Oh, bien, tu viejo, vete, weón, te a matar Tu viejo, viejo. ¡Ah! ¡Tas saben! ¿Qué es mid no? no? Sí, creo. No, no, está... 450, estos careros son... Este concha se es el carero. ¡Oh, oh, oh! A matar! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ah! colabora La verga. O sea, que correón corredón de, de correlones, yo, yo, yo, yo, yo no soy tanque, mira, mira, tengo que A pues. ¿Eh? No, pero No, ¿Cómo que...? no está ¿no? No te Ya, patita nicha, tengo... pesos de Mortimer. No, Hay gratis, Dámelo nomás amigo! Pérez, mierda, es gratis, ¿eh? Ay, me pena, me pena. <risa> de mierda, me hace al full, ¿no? Sé, Ay, guarda ¿no? Ay, guarda Ay, qué? No Ay, ¿Qué ratito. los tengo Ay, metí el ratito. Ay, Ay, la Ay, ¿Qué es lo es y lo bueno es que mi canal me deja subir en 4k aún. Así que... Ahí, más ¡Ahí va! ¡Ah, me cagué afuera de water! ¡Ah! A oh, firma está cerrando, no sube, ¿no? en un su mundo. A Ah, a la persona que se es su cerro calmote. Cerro calmote, lo tengo, imagínate. <risa> oh, mira un ardillo, un ardillo, un ardillo. Está? No Ahí está, niña. mira. Oh, mira, que ardillo. Estoy chiego, no veo nada. ¿Sabes <risa> por qué yo le bajo los gráficos a esta weá? Eh, patito, por acá, mira, patito, patito. Se muere, creo, ¿ah? ¿eh? Lo doy, vio, lo doy, vio, ¡ah! puta madre. Se morían, pero no sé calcular bien acá la arena. Siempre acá cuando tú este, metes la arena, se levanta, hasta que se levanta. Si no se levanta, por completo, el enemigo se puede escapar. O sea, es más realista. Aquí te levantan. Levanta, Oye, deja de pagar <risa> mi imbécil, ¿ah? ¿eh? ¿Tú crees que no me da cuenta? <risa> ¡Bajito, ve hoy voy a kitear en vez, a mí me ibas bajito, soy el mejor mar de Europa, güey. Vamos a sacar mi mar, creo. ¡Uy, mete! Es que ya... Es un mar que se mete en el cabello, güey. Nada, no está ego, güey. Solo una daga, ¿no? ¿Cómo se mata? Te sé! El es una lastima, güey. La lado de mí, Ah, ¿Sí? pero me reporten esa basura, hombre. ¿cómo, cómo? El bar no marca ni mierda, ¿eh, bar? Si, sí, que parezca es el huevón. 3 o reportenlo, bajo. ¿Dónde Que salte, que salte, que salte. A los saltar, a los saltar. Ya, ya está, acá, ya está. Ay, no, madre. <risa> avanza, avanza! ¿Tú mandas aquí, imbécil, eh? increíble que lo manda? Oh, ¿Por qué acá me avisa? mi oh, mapa ah, que la que Ah, ha salido del mapa? mapa? a Ah, tienes otra plusa ya, Yo Yo tengo tengo plusa. Plus, verdad. Ah, Ah, Uh, ¡Vamos! ay me da la cola! ¿Y ahora más? 6! Sí. ¿No? Tienen que ir al carrio. <risa> el carrio y tienen que ir al carrio. Tiene que ir al lo vieron. te Lo dije, te Lo dije, Lo Lo a mí tú me dijiste, yo soy el gran pichidota. Ay, mi temal, el tío. Pichistriquis, Ay, casi utilizo mi Clarity. en la base, y en la base. ¿Hay un ítem de bosque para mí? No hay nada. Uy, estoy tu tío acá, ayuda. moría morida. loco como los machos, pichos. Marea. ¿Hace la munición? Bueno, me han metido dos ulti, pero ulti de B ulti de Flapsista Ya ves, Marciano, ahora salgo no. que se, se va a escapar? No creo, si sí. se escapó Ulti, ulti, ulti porque te vas a morir, ah? ¿eh? ¡Ay, ¡Ay sí, no, no me la cagaste, ah? ¿eh? muy cerca de tuyo lo tiraste ¿o? por eso espera para irme yo no no para ellos no ya se ya pero era que lo tienes más allá para que menos sí, espacio no. para que puedan sí. avanzar no que lo tiraste es que es muy adentro costumbre de calcular sabes si tuviese mejor idea de calcular acá ya. oh mire ese gole más burro se queda parado ah es que mi juego porque es está el pero queda? No, mi papá sacó, tiene un nuevo celular y creo que le voy a capturar. Un, un toque le ayude. Se puede cobrar esta boja. Un toque rapidito y ya está. Aunque me maten, pero que me maten. Mate. <risa> ya que voy a revivir en un minuto por a el... mí, un minuto me no lo hago mucho. Creo que se un concentrado, aunque sea más divertido. Voy a escupirlo aquí todo el dato. <risa> venga, venga, tío, venga, venga, venga, venga marca marca marca ven no pero no me lo muevas así me ha criado ay me van a matar me van a matar a pa pa pa tu bien, pa tu pa acá, pa acá. acá. El Puta madre, quería dejar para traer este burro de masa ¡Pues, sí, no! ¡Este tiene 5G! El... ¡Beto! ¿Es el... ¡Este diferente. es! es diferente! ¡Era el año pasado! ¡Este es mejor, creo. ¡Este tiene dos redes, dos internet! ¿Cómo? ¡Dos hay... El 5, co... co... el 5 es lo mejor ¡Yete acá, yo Está sí, yo voy a es el pinche ¿no? Cuatro Calamardo. Oh, respeta Calamardo ponía el de el Ya, pega la arreglada de cantín, le y Ay, no, no, no jodas. Warlock que en vez. Oye, Warlock burro, mete tu rock, baboso. No es pasivo, imbécil. ¡Oh, mire ese guarro, por qué me deja! ¡Oy, mete la cara! No mete ni no, siquiera no, roca, weón. No mete la roca, pedazo de no, imbécil, no, mete no, la roca. O por qué no metió la cara si yo soy el tanque. Cara, si yo soy el tanque, weón. O sea yo me tengo que salvar, pero si no tiene la vida llena. Si no tiene la vida llena. Y dos magos no me a matar ni cagando, weón. Esto no le espanchó al chabón, Tengo que decirle. Warlock usa tu six así, así <risa> dile Dios, yo, no, yo. <risa> a la verdad, no pero en todo caso dile ver, usa Coffee, warlock así puede sí, es oh, mirar su cara de warlock, pues eso oh, es caberón. <risa> a la verdad así oh, no, no, no, no. Te dijo. Pues acá ¿De me de creme de Aunque puede ser también si me posiciona bien a todos los vuelos. Hace o sea, rato viste como. Chapeo a todo. Lo que me faltó fue más daño la segunda. ¿Cómo que le vas a decir? Oh, ¡Ay! Otra vez me voy a morir. No, joder. Oh, ya me están hartando. Estoy sí, todo el no con la sangrando. No me pases no pase, burro. Todo el juego me tienen sangrando. No, tío. Corapé, sangra, pezón, soy mierda. Sangra, sangra. Un añonito Agrazo. de bosque, ¿en serio? ¿Qué haces desactivado activar el ítem de bosque aquí? ¿Nadie no ha ido al bosque? Yo estoy en a bosque, o sea. un item me sale... ¡Ay, tal fin! ¿Qué o sea, peguro! Uh, la me salió, que gozo de gozo son... Justo lo que quería. ¡Pasa mierda! Soy el carry. No, no sé, me a todo, se sí, Ese Vara llegó por pero... ahí. ¡Cae burro! Yo soy lo que cuando tú dices carry y dices, oh, uy, mi, hacia mi hacia nombre hacia sale en tu <muchas> <muchas> para qué me sirve el, la pala real. No. Esa es, esa pala sí, sí, sí, sí, sí. tiene Úsalo en el piso y va y va a escarbar. ¿Qué dice? Bien. Oh, mi abuelita está farmeando. No, no estoy farmeando, tengo que estás... tener una tracción. ¿Qué de esa abuelita? ¿Me aburro? No, no puedo poner Si sí, vos Sigo sacándome de cabello, empezaba a sacar esa ladrera, pero... No. Voy a pensar más en mi tean que en mí solo. ¿Está bien o no? Como huevo flame. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Pero no veo nada, nada de eso, nada de eso, viejo. No, yo lo mato. Acércate, acércate. Uy, no, no no Adelene. Pocito. Ah, con Pongo mi tier no más. Pongo mi tier. Pongo mi tier. No, después ya creo. Hola, la hacha de oro se parece a la chita normal. Casi la vendo aún. ¿eh? Este bar es gozo, como huele con sol. qué huele a tu caca? madre yo creo sabio, no? Caca de mierda. Me esquiva oh. puta madre. Uy, weón. Yo. Me... Uh, <risa> cago, no ya, ya. Yo quiero matar ese burro. Yo lo quiero matar, yo le quiero matar. Power I'll take it. lo ¿Sabes si alguien de ellos ¿Quién? tiene dado. ¿Cómo cómo? ¿Alguien de ellos tiene dado? Mm, no, no tiene ninguno. uno ¿Quién dijo chupalo? ¿Eh? robotín ve, ¿El robotín. ¡Ay, chupalo! ¿Estás un me a Gar? Antes que tú no, me quieras, yo había volteado imbécil si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, si, sí voltear. volteado No, oh, no Mira, si, mira, si, estoy transmitiendo imbécil Pero para Discord no más si, si, si, si, si, patito, si, si, si, si, si, a la, a la a la a la calle le quiero meter que esas escapas es Me. Aún se me dificulta ver bien el mapa ¿no? de conocer esa bogada Hoy <risa> <risa> te burro oh, burro Mira, juzgaro, mira juzgaro, para adelante, mira, mira para adelante, me burro eh, Yo tengo que esperar pasa... lo que gusta porque no lleva burro seguro. Miró el Toscar al final, ¿no? No, no, no lo saqué. saqué de fuera de posición. Eso, uy, patito, está atentis, está atentis. Pandita le Ah la patita, para que inicies yo te voy a escupir y tú metes tu combo. Escupete te cabezón. Escupete A mí no me cabe para pegar un chiste Mata, mata. Ay, me voy a morir, por eso mamá mamahuevo. Es que te devoraste, te devora es un huevo. Estoy mirando mi curro donde está. Yo tengo petra para mi perrito de eh, No te voy a ayudar porque quiero que te muere, cabrón. No marches, tú sabes, no. Baja tu pantalón, cochacho, mal. Oh, pero estaba bien, patito, solamente que tú estás, que no supiste que te estás. Estaba mirando mi curry en el mapa, puta, si... La que hace, se te da mi cabeza. La cuida, la cuida, por ejemplo, la cuida, la cuida, la cuida se muere. hoy ya bonita fuerza... está. Pues a... tener que no pero <ríe> Uy, soy, tengo... es? uy me faltoso, uy. que te burro, me para allá. hoy mi este burro. Uy, me uh -huh. te burro. Te jodas, te jodas, patita. ¿Que nadie me ayuda? ¿Está ensangrado no, no? <risa> ¿Ese que matará te que te jodas, que lo mate lo te te jodas,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 Cabrón, porque hubiera entrado que está morido, ahí como la, la tenda, cabrón. No, no creo, eso. Ese es el más burro ese gato, me meto segunda. Nada ah, sí, gente. ¿Su primera o su segundo estaba el gato? Su segundo, a eh? ¿Qué hacían pero ustedes dos contra los cuatro? Sí, porque no, somos valiosos. ¿no? De, de somos malos, Somos malos. Malo, no puedo, te de ventana no ya ya ya ya ya no estamos yendo, hasta que el guardia ayuda me ya ya ya me ya morir ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ¿no? Le dio calambre a ya ya ya ¡Madre! ¡Madre mi cabeza! ¡Buenos! No, me quito mi 15 papi Ya, vete tocó todo lo que hacía, no... ¿Me quiere matar a mí? Uy, no. Terrible. Coyada, pa, bien, ¿no? Se apoya y toma tu polada, pues. Polla. Oh, Pero por qué mi vera nunca llega acá, mojo oh, oh? ¿Por qué o se iba con Yacha? Porra, respecto la Yacha, ¿no? Pero, la pegar, eh. Pero nunca llegas igual, ¿no? Tom. <risa> nunca llegas. Mejor te sacabas face y una Win, la ti más Oye, rápido. no voy a una sangre para el para el madre. Como has salado, puto, me de dragón. O lo Verá, que sea, es, eso, que ahora es bueno, dragón, dragón es así. Ay, me. Esto es un pollo, pero un pollo, es un pollo. Oye lo que te comes. Bueno, pollo. No, me echando, El enemigo me echa como que, uno tiene para me echar. Oye. Me vale verga esta Yo tengo mi a verga, para ti te tu para que tengas más daño extra Para tirar Ayuda a megar... Ay. No, tu parte ahí, ahí Estoy ay. posicionando, me estoy posicionando. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, te voy, te, te voy a ay, ay, ay. Ay, Pues acá no tenía nada de impacto, güey. ¿no? El clan, la metió el la gamping. Yo le he metido. clan, el clan, el Y el clan, no el acá, el arriba. el No, el se va. Mira el abajo y clan, el clan, el cero. Su, clan, el ese biolo. ¿Te he esto? No, este es un A ver si a jugar la maestría de rostro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay. Mate, agarra larga, si no... por favor voy a matar también a este a este dragón jejejeje ¿no? <ríe> vamos oh, a ese dragón de peleo oh. ahí voy a el perro burro ah no perro burro debe ser escucha tu madre, madre también que muera la, la nalgona está ¿no? mira está caminando botando su hielo ay que me muero me muero me híjale cuate ahhhhhh este cantero es un burro que camina huevo no tiene que estar... Tienes que quedarte parado para empujarte y le caiga el stun no, Que burro, burro, no sabe calcular Fijar <risa> como Uy A Steve, le tienes tiene que de parado nomás Yo meto un editazo y le das un sentón Y se, se callaba la boca, se un pojudo, no? Pero como avanzaste, como, como como, creado, ¿no? como avanzó demasiado Steve, ¿sí? Entonces ya no puede calcular bien De la cola todo y se pasó de lanza. No, no, es que no podía, no tiene como. No tiene como, güey. ¿Cómo, no cómo, bueno. ¿Cómo pella? Yo... Uh, gente, ¿ves? Eso te pasa a Peca ¿por qué no tienes tu malla Oye, ¿se supone que este tuscar es un oso? No, o una morsa. Es un... Ah, ¿sí es una morsa, una morsa, se supone, ¿no? Ah, es una morsa. Cara Eso de es morsa. ¿Imbécil como tú? Oh, morsa ves, sí, la guerra. El dios de la guerra acaba de llegar. Un paletazo de la guerra, paletazo de la guerra oh, también me tienen odio creo ya, porque los he se han muerto cada vez que los he Ay, me hice maricón Oh, estoy ensotando a mi lagarto, camino más rápido, ¿ves? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? Tienes que atrasar ¿Tienes chifle ya. ¿Eh, mierda. Baja, baja de mierda. O te juro que... Venga acá, mierda. Haz <risas> algo. Haz <risas> algo, la lo de. ¿Dónde estoy? ¿Quién ¿Dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? este sí, sí, sí, sí, sí, mucho. Ay, se me morir. No juego con la comida. No juego con la comida. No con la comida. Está aburrido. No juego con la comida. Va con este. No juego con la comida. mira juego no está mi Mars, no lo veo. Uy, no está mi Mars, no lo veo! Ay, ay, ay, ¡Ay me ay, Ayuda, me caró, te ay, está ay, ay, ay, Ayuda, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, tanto. ay, ay, ay, ay, no bueno, me Ah, pichirrico, re lado. Es el tocatalo, caso. Voy a darle el camino para acá. acá? Me voy a Muy cerca me metieron esto. ¡Ay, ay, ah, ay, ay No, no, no, no, sí, no, no. ¡Ay! <ríe> <troller> ¿Ese para el o ese para, a ese bar virolo A ese va a ese va, lo cuperto el dota firme, loco, porque para que haga algo Ay, mi tema Toma tu <ríe> ser... madre onda quiere activar el pozo, más juego Bueno, <ríe> pues, lo mata por una ronda Qué burro Ay, ay, ay Marca, que hijo, Ay, ay, ay el barra, el barra No entiendo Mira ese barra ¿Por qué se fue ahí? Te está mirando, te está mirando Te está mirando, te está mirando, ¿Te está mirando? Oye, ¿pero por qué siempre me están ganando, amigo? ¡Oh! ¡Va a romper tu guard burro! ¡Bien huevón! ¡Ya lo vio ya! ¡Ya es se me va! ¡Grita loco que no se equivoca! ¡Pah! ¡Muere! ¡Uh! Me dio una patada en el culo. You don't have to do a lot more Voy a terminar mi link en nomás. Ya casi lo tengo. ¡Mmm! Acá tiene misión, eh. Todo se me estará en el bolito. Ya, ya no hay visión, ya. No lo toco. No me daba el Lion. Vamos a sacar daño, eh. Porque si no, no tomo más jodido. ¿sabes? Y a ti. Chirri. Chistriquista. <risa> <risa> <risa> ¡Qué ¡Oh, que te ilusionas! ¡Hala, hala! Medio, medio, medio, medio. Bueno, no tienen nada. ¿Cómo están los ganamos al Estado que vemos ahorita, bueno? Ya. Yes. <risa> este es <RNT>, ¿no? <risa> <risa> ya tengo cetro -zul. ya tengo cetro azul, la imbécil He todo uno solo no cetro azul porque ahí no le dan nada. Acá qué le da <risa> Acá que es que puede, clavar cera, a pero... al... puede clavar más en puede clavar más o no, Ah, es su tercera, cuando cuando lo activas aparecen en persona. Como la si hueva, fuera una enemigo. Es como si fuera una mini ulti o algo Mejor lo hubiese sacado un... Un este, a Gamishar, que el Gamishar creo que fuego, ¿no? De su lanza Sí, pero la lanza Team Baze me hace me dice. tremendo huevón ¿no? Yo te dije, yo te dije ya o Pezunieto No, ese Trasun me ha dicho si no cae tinker. dije sí, Aparte que dura más, pero no o sé sea. Ah, ya bueno Voy a iniciar no. atentos, ¿no? Yo voy al pincho si pierdo, ¿no? Yo voy Espérate, weón, no tengo ni cerca, minutos, ¿no? Espérate, weón, es el video weón, es España, es <ríe> España. Espérate, de te, no te no en en no nadie, uy, se bajó mi casa, leo, leo, a leo, leo, se Espérate mi leo, salió, leo, leo, leo, Muy ay, ay, ay. bien barbe. Puta madre, este Tuscar burro me mete su poder ahí, hoy. Gracias sí, el gatito, el gatito está herido. Ah, pero ¿por qué lo siguen? Gatito, gatito, gatito. Ven, gatito, gatito, gatito. Move out Not into it. Tome ese gatito la pica. Boring, ese gato eh? Almost Barracks has fallen. Don't push me no. The enemy's all barracks has fallen. Get away. Get away. Get away. Get away. Get Aguanta, cause, pilla, aguanta Aguanta la vida, aguanta Aguanta la vida, aguanta la vida Mate, que el tú, Jarabito Uy, qué lechero, oh. me silenció, weón, español de España weón ve, oh. puta, mi pepe este imbécil Ah, oh, concha tu madre oh, Uhhh yeah, yeah. uh. Vale, muy incantible, mátalo Este burro no Vamos <risa> oh, peor, español de España Oh, español de España y dos, no, burro! Concha tu madre, mi cabeza, ay ay ay, este <risa> va bien burro, hoy. ¡Salió <risa> <risa> mi ¡Está aburrido ese guarro, mira concha de este su madre, Este gato, mira este gato, uh, te le iba a matar al gato, weón Bueno, gente, hasta aquí la cortamos, victoria, victoria, victoria, victoria y tu tío victoria, wey.